El vocero del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo, Raúl Monegro, dijo este viernes que en esta ciudad de San Francisco de Macorís hay suficientes razones para protestar, pero las condiciones que hay en el país con la pandemia del COVID-19 no son favorables para un proceso huelgario. Mira, el Falpo y la coordinación del movimiento social y popular no tienen llamado a huelga, no es parte de ningún llamado a huelga. En cambio, nosotros suspendimos la huelga que teníamos para el 29 y la marcha que teníamos para el pasado día 9 por la misma situación que de salud que vive este país. Nosotros creemos que nos debemos al pueblo y por ende hay que cuidarlo. Habrá tiempo de sobra, ahora solamente nos resta que la gente eh, se cuide de esta pandemia maldita que está azotando a este pueblo y que guarde eh, o lleve el protocolo que las autoridades eh, están planteando para enfrentar, para tratar de que disminuya esta situación que está acabando con eh, la humanidad. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.